Señor cura, Miguel, ¿cómo estamos? Francisco, bienvenidos. bienvenido. Gabriel Heridos, placer conocerlos, ¿cómo bienvenido. están? ¿Dónde estamos señor Cura? Nos encontramos en el casco de la hacienda de San Pedro del Moloya, aquí en el pueblo del mismo nombre. ¿Dónde estamos ubicados? Para que las personas que nos ven en el programa sepan más o menos por qué rumbo andamos. ¿Qué, qué parroquias colindamos padre? Colindamos con las parroquias. De la laguna de Guadalupe, Ajá. Este, San Miguelito, Ajá. Este, San Felipe y Santa Bárbara. Colindamos con estas Muy bien. Entonces, amigos de un café en en el café es desde San Pedro del Molollán. Estamos a dos horas de la ciudad de León. Siento que es la parroquia más lejana, ¿no? Sí, sí, geográficamente con, Lamos, con sí. San González Potosí La parroquia más sí. lejana de la ciudad episcopal O sea que el café nunca había viajado tanto Así es Si el, viaje fu si el café fuera en termo ya hubiera llegado frío Así, <risa> no, así de lejos estamos <risa> Ya quiero llegar Continuamos Continuamos amigos de Un Café en Gaudion y nos encontramos en uno de los interiores del templo parroquial de San Pedro de Almoloyán, San Pedro Apóstol, la parroquia. nos encontramos con Don Lupe Vargas, Don Guadalupe Vargas, quien nos va a platicar un poco acerca de la historia de este lugar. Bueno, ¿cuándo fue fundada esta hacienda de San Pedro de Almoloyán, Don Lupe? Mire, tengo un dato de donde existe la tumba de Francisco Duque de enero de 1907. Basándonos en esos datos, posiblemente... Sobre va. eso. Sí. ¿En qué momento fue el mayor auge de, de, de esta hacienda? Mire, el, el mayor auge fue cuando los primeros patrones fueron los señores Toranzo Hernández. Uh -huh. Entonces, siguió este um, los señores Duque, que acabamos de enseñar, después siguió... Eh, dos señores Alvide después último fueron los señores Sánchez Romo perdón, con la con su ganadería brava que fue aquí bastante o sea que el, lo fuerte de la ciudad sí, lo fuerte era el fue, ganado era el ganado algo así como Jaral o todavía más mm, pues yo veía casi a la par a la par porque cuando no era de un lado era de aquí ¿En qué momento viene de alguna manera como que el declive de esta de situación? De esta bueno, el declive de todo eso fue cuando, cuando entró el ejido. Ajá. Aquí tengo un dato, mire, del de ejido. Eh, fue el 9 de noviembre de 1942, Ajá. cuando entró la resolución presidencial que nos deberían ya de dejar las tierras Ajá. para, Ajá. para Ajá. este. Ajá. ...para trabajarlas. Ajá. ¿Cuántas familias, o cuan, sí, ¿Cuántas familias o cuántas son las personas que habitan este, este esta comunidad? Ahorita andamos aproximadamente sobre unos tres mil. ¿Tres mil habitantes? Mínimo. Mínimo. Mínimo. Ajá. ¿A qué se dedica la gente de eh, esta Especialmente comunidad? a la agricultura y a la ganadería. A la ganadería. Ajá. ¿Todavía? Sí, todavía. Hay bastante ganado aquí. Menor, mayor. Ajá. ¿Qué caracteriza a, a esta hacienda, a este lugar? Pues la producción de, de, de maíz, Ajá. de frijol, de chiles, Ajá. es lo que más... Lo que más aquí produce sí. ¿Qué tradiciones tienen aquí que usted nos pueda compartir alguna? Bueno, la tradición, por ejemplo, las fiestas patronales como por ejemplo el 29 de, de junio, San Pedro Apóstol, y... Pues, es tradicional la Navidad, ¿verdad? Todas las fiestas de Sembrina. Uh -huh. Es lo que más. ¿Cuánta población ha emigrado a otras ciudades, a otros países? Bueno, ahorita, mire, la, la, más, la más que se ha ido, se ha ido a Estados Unidos. Ajá. Entonces, tiene muchas. Sí, muchas sí, sí, hay bastante. Ajá. Sí. ¿Por qué una hacienda en esta zona, Don Lupe? Bueno. Eh, precisamente, mire, mmm, de muy allá, yo me doy cuenta que fueron los, les gustó el lugar. Ya veis, más antes se hablaba de las difundios y que esto es mío, y esto acá. Entonces vinieron los señores de contaron y de ahí derivó La creación de la hacienda. Sí. Uh -huh. ¿Cuántas familias son originales de aquí? ¿Qué apellidos son de aquí? Pues hay bastantes. Uh -huh. Por ejemplo, se puede mencionar... Vargas, Martínez, este, pues hay bastantes apellidos. Pérez, Aranda. Ajá. Um, poquitos Fernández también hay. ¿no? Hay bastantes. ¿Las personas de esta zona hacia dónde van más? ¿Hacia San Luis? ¿Hacia acá, Guanajuato, Campo? ¿Cuál es? ¿Hacia dónde son más? No, nos... No, Campo, San Felipe. O Campo, San Felipe es donde Ajá, más. Es donde sí. más. ...asuntos, pues, al Estado. Ajá. Que es donde más recurrimos. Uh -huh. ¿Qué es la parte más bonita de, de este lugar, don Lupe? Bueno, hay bastantes. Por eso les mencionaba hace rato... ...que a ver si un día tuvieran oportunidad para... ...para... Pues, una buena uh -huh. caminada. Sí, Pero así, así, no, déjenos... No, no. dejen a tus amigos así con las ganas, así... digamos. Oh, algunos. sí, por ejemplo, ahorita... ...hay una parte que se llama Mesa de San Pedro. Ajá. Es bastante. Ahí hay un... Campo hasta para jugar fútbol, es lo más, lo más. Lo más bonito. Ah, tenemos una presa también que se llama la presa de San Isabel, con una, un acabado gótico del 1908. Es bastante, está inclinada. Ah. Está tipo presas de Guanajuato. Háganme cuenta que están viendo. Guanajuato. Su obra pero en San en Pedro, bella, en San Pedro. Sí. ¿A cuánto está de aquí de? No, sí está, está, está retirada. Ya queda en San Luis. No más de nosotros. Todavía queda. Nosotros lindamos con, con Vía de Reyes, San ¿Sí? Luis sí Ahí sí. se acaba nuestro ejido. Uh -huh. Ahí se acaban las 14.000 hectáreas que tenemos de, de uso común. Órale, muy bien. ¿Qué mensaje nos darían eh, para los amigos de la que es de León y del Semanario Gaudio? Bueno, para el Semanario Gaudio, yo los invito a que, a que nos visiten. Y si un día hay la posibilidad de un apoyo para restaurar, pues que nos apoye. Porque sí, la verdad, sí es que estamos muy necesitados de muchas cosas. Ajá. Eh, desgraciadamente la comunidad, la gente, pues como que no, como que quiere creer y como que no. Ajá. Pero sí, sí necesitamos un apoyo. Ajá. Y cuando guste, periódico, hay muchas partes muy bonitas. El, el párroco y yo nos podemos acompañar les podemos para que conozcan más uh -huh. de nuestra comunidad hace rato usted nos decía fiestas patronales ¿en qué otras eh, festividades o devociones tienen las personas? bueno, la, la cuaresma simplemente uh -huh. eh, navidad uh -huh. posadas, todo eso nos reunimos finalmente, ¿cuáles de los primeros párrocos que usted tiene memoria que estuvieron aquí? Verá, um, pues, um, de los primeros nos auxiliaba aquí el, el este, el señor Cunadara, uh -huh. eh, Después vino el que fue mi padrino, José de la Luz Puente. Uh -huh. Son los que yo tengo de más. No, de más para allá. Allá, ¿sí? Muy bien, pues le agradecemos mucho lo que nos comparte, don Lupe, y claro que sí. Para acá es un lugar muy bonito, está algo retirado, pero vale mucho la pena. Ya lo saben que si les está gustando este programa, denle like, compártanlo y estrellas. Continuamos. Bien, como ustedes se dieron cuenta, tuvimos que interrumpir el programa porque el padre de Luz Miguel tuvo que venir a repicar las campanas. ¿Por qué le repicó padre? Está la tradición de cuando alguna persona del pueblo muere, este, se llama duelo para Ajá. hacerse solidario al sufrimiento de, de la familia, es que ha sufrido la pérdida de algún ser querido. Ok, entonces esa fue la razón por la cual tuvimos que suspender el programa y... Eh, bueno, lamentablemente muy nueva la persona Y así fue como nos pudimos dar cuenta Pues de esta tradición pues, muy noble no Sí, en realidad es un gesto Pues eh, de Solidaridad principalmente para todas las personas Ya que pues como pueden ver Es gente sencilla eh, Y de pronto verdad este, pues, Ante la pérdida de un ser querido Pues al conocerse todos Al ser parte de esta, de esta comunidad este, Pues acuden A acompañarse en el dolor y también, pues, a solidarizarse, pues, en lo que implica, ¿no?, este, el ir a preparar la fosa, este, el acompañarlos, ¿verdad?, este, durante, durante el tiempo de velación. Entonces, ahorita ya todo el pueblo se dio por enterado que ya falleció una persona. Sí, sí, sí, desde luego que sí, ya este, esa es la intención, este, pues, desde luego, las gentes ya sabían, ¿verdad?, de su enfermedad, de su situación delicada, y, pues, al doblar, pues, ya la noticia triste, ¿no?, de, de que dejó... Pues ya, partió la casa del padre. Ok, bien, pues continuamos. Continuamos, amigos, de Un Café en Gaúlio y en esta ocasión tengo el honor de yo platicar con el padre Miguel. Y también como una tradición que tenemos siempre estamos aquí en la Pila Bautismal, porque esta es la Puerta de es donde iniciamos nuestra febrera. Sí, sí. ¿No la podemos brincar? Pues no, es ah. el medio de la Puerta de entrar a participar del de los Así es. Y en este, padre, yo quisiera de su comunidad. ¿Cómo es la fe de la comunidad de San Pedro de la Luna? Es una fe sencilla. Es una fe verdaderamente grande, muy grande. Como se nos cuenta, estamos en una zona muy complicada ¿sí? Sí. Eh, En relación a cuestiones de salud, pues ahora sí que la comunidad Ir al médico para ir a cualquier situación de salud, que que es, es demasiado complicado. Entonces, la primera, la primera mano la que tenemos es nuestra Marca Santísima, la Virgen de Guadalupe. También por olviden a unirse más, a entender esa parte de que bueno, pues somos nosotros nada más y nos echamos la mano el uno con el otro. No sé a qué cómo reacciona la gente, ante una problemática por ejemplo, con la pandemia, cuál fue la reacción cuando empezaron los sí, cierres de las parroquias, cuando empezó cuando la gente pensaba que se podía infectar en cualquier momento, en cualquier instante. ¿no? por ejemplo, una semilla trans o difícilmente encontrar este eh, pesticida. ¿no? Entonces, son cuestiones que, primeramente, ¿no? todos los alimentos son, son naturales. Y desde luego la gente, en ese sentido, es muy fuerte. Bueno, desde luego, las personas ancianas por la situación de edad este, se ven afectadas. Eh, en ese sentido, sí, son demasiado solidarios. Así, casi en su mayoría podemos ubicarnos familias los piñas, este, los vajas, los locales, entonces ubicamos familias, entonces tienden a ser demasiado solidarios. Se ve en todos los sentidos, ¿no? lo hemos mencionado hace un momento, este, la muerte de una persona, este, celebraciones, ¿no? autismos, bodas, este, se solidarizan ¿no? la presión de los padrinos para, para sacar adelante este, cualquier evento. Y desde luego si sí son personas unidas son personas desde luego pero de todo generoso. O sea, cuando ya hay una persona enferma, va a la visita verdad. Este, se pide, muchas de las veces se pide cooperación por las calles, este, para ir solventando, ¿no? Por ejemplo, cuando algo es demasiado costoso, alguna cirugía, algún medicamento este, se pide por las calles y todas las personas nos solidarizamos en ese sentido. ¿Y qué devociones tienen que aquí en la comunidad? Hay un gran de amor hacia San Tomás, la maestro, ya murió, comprendo, él impulsó mucho el amor a San Juan Bosco, también promovió mucho la devoción a María de Guadalupe, ¿verdad? Este, está la devoción a San Miguel de San Miguel Eños, su milicia, este, también es el verbo San pues, Juan Bautista, porque se pertenece en el primer momento a, a San Juan Bautista en el campo, y, y pues es el verbo, ¿no? Este, grupos pastorales aquí en Por la pandemia pues, se ha suspendido, ¿no? O sea, ha habido una situación delicada. Contábamos colaboradores, pues, de ministros y catequesis. Actualmente, pues, lo, lo que funciona es la catequesis. La cuestión de, de, de ministros, pues por la cuestión de la pandemia depende de la despedida, ¿no? posible contacto hacia la persona o hacia los enfermos, ya que llegan, de visita ¿no? Llegan y pues, no sabemos cómo vienen o ¿no? cómo están y también, desde luego, pues, los salvadores son pues, personas mayores, son personas minerales y pues solamente conservamos un poco bueno, conservando las condiciones pues, y la, la característica sí. y más o menos en realidad ¿cuántos si quieren salir de la parroquia pues eh, una gran mayoría o sea, se tiene una gran mayoría digamos un 70% ¿no? o sea es, eh, hay una gran la gran emoción, este existe ese sentimiento de gratitud para con uno. El otro 30% por cuestiones de trabajo ¿sí? como, como es de campo, como es de ganado, pues desde luego, pues tienen que sacarlos, tienen que atender el campo y también les algunos, también hay algunas, verdad que y algunos que tienen que salir a trabajar fuera. Entonces, eh, la cuestión de la construcción ¿no? también El próximo 29 de junio es fiesta Sí, sí, sí, sí. sí nos esperamos Están cordialmente invitados eh, La celebración a las de la tarde Creo que sí Y nosotros, como nos gusta filtrarnos a todos lados A veces sin invitación Nosotros ya decidimos que aquí vamos a estar el próximo 29 de junio Pero antes Si nos pudiera hacer el favor, platíquenos ¿Cómo se celebra aquí La fiesta total? Es, pues es la principal verdad. Este, hay mucho amor Se relaciona a San Pedro de la lluvia ¿sí? este, y con siempre esta bien de temporada con la fiesta es, es una fiesta pues como decimos de rancho este, las mañanitas la danza ahora por la pandemia no, no podemos hacer la comida en el salón parroquial verdad pero este, los ganaderos ofrecen su primicia verdad este, se ofrece un animalito y se prepara se prepara la vida se prepara la comida a todo el pueblo, a ¿no? Participar. Eh, con la cuestión de la pandemia, bueno, no va a ser posible organizar <risa> la fiesta, pero bueno, pues, este, en los hogares, en las personas, la verdad, es de quienes llegan, pues llegan a, y son, pues, recibidos, ¿verdad? Con mucha hospitalidad con mucho cariño, ¿sí? Y, pues, ofrecerlo, no, pues, lo, lo, lo básico, ¿verdad? Los alimentos, lo más importante. Sí, y hay que recordar que seguimos en pandemia, hay que seguir cuidándonos, y a todos nuestros seguidores de Gaudio les pido que el próximo 29 de junio estén atentos a nuestras redes sociales para que acompañemos al Padre Luis Miguel y a toda su comunidad en su festejo paternal. Recuerden que si les está gustando este video denle like, compártanlo con sus amigos, donen las estrellas, que es muy importante para continuar con este trabajo de y Seguimos aquí desde la parroquia de San Pedro de la ¡Continuamos! Pues ya, finalmente este, queremos despedirnos de manera muy en especial a, a todos nuestros norteños, ¿verdad? a todos esos hijos ausentes, eh, pues deseándoles ¿verdad? bendiciones, aquí invitándolos ¿verdad? A, a que sigan, sigan de cerca de su familia, no solo a través de las videollamadas, gracias a la tecnología, pues ahora se puede realizar, también ¿verdad? siguiendo pues, nuestras tradiciones, siguiendo nuestras celebraciones, eh, pidiendo a Dios verdad este pues por ustedes Dios los los cuide Lupe ¿Algunas palabras para tus hijos no, del norte? Pues que no, no más para mis hijos que vean la situación y que apoyen, que apoyen, porque estamos, bueno ustedes ya más o menos se dieron una, eh, estamos bastante necesitados, queremos que cambie nuestra iglesia, nuestra comunidad, necesitamos apoyo. Y pues de manera muy en especial, ¿verdad? Pues ellos que conocen la situación. De antemano, pues que estén muy bien allá en Estados Unidos, yo conozco también Estados Unidos, sé la situación que se vive, sé cómo se trabaja, sé cómo se ganan los dólares, pero no, que no se acuerden, digo que no se olviden, perdón, no se olviden de su comunidad, de sus raíces, de su San Pedro de Morián. De su familia, de todos quienes dejaron aquí, ¿verdad? Este, sin duda. El extrañarlos, el, el necesitarlos, ¿verdad? Y bueno, pues estamos, estamos pidiendo por ellos constantemente, por ustedes, ¿verdad? Y el Señor les cuide. Vamos a darle la bendición. Vamos a ponernos de pie. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Padre de bondad, te pedimos derrames tu gracia y bendición sobre estos hijos que se encuentran ausentes. Protégelos de todo peligro. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Continuamos amigos de un café en Gaudium y nos encontramos en, el, en una cancha de fútbol aquí en San Pedro de Moloyán Acá a mis espaldas está un monumento de, a Cristo Rey erigido en 1937. Nos, nos trataba el señor cura y el el, padre, el el laico Lupe eh, Vargas nos decían que este, este monumento pues es muy significativo porque fue construido hace 1937, que como ustedes siguen bien este programa y también siguen las ediciones de Gaudí, era cuando estaba el auge de esta devoción a Cristo Rey hacia, hacia esos años. Pero hoy aquí sí tenemos a Gabriel, es un gusto tenerte Gabriel, Qué bueno que viniste hasta acá. Así es Pancho, que ahora sí me di una escapada, me dieron chance de venir, de hecho me vine infiltrado, ni color se dieron cuando llegué. Y vengo exclusivamente para hablarles sobre la, el contenido de la edición del Semanario Gauden de esta semana. Y esta semana nuestra portada, en un momento la vamos a lanzar, es sobre el Pentecostés, pero hay más temas que queremos compartir con ustedes como el Pacto Educativo Global. ¿Tú sabes lo que es, Pancho. Así es, por ahí tuve la oportunidad de participar en, en un seminario que organizó la, la Conferencia de Pacto Mexicano en la Universidad Pontificia de México donde se nos presentaba a grandes rasgos este nuevo pacto educativo al cual llama el Papa Francisco uh -huh. y entonces aquí el arzobispo Alfonso Cortés de, de alguna manera en comunión con el Papa Francisco ha firmado ya este, este pacto educativo que no es otra cosa más que llamar a todos los actores eh, que forman parte de la educación maestros, directivos, padres de familia y a los mismos alumnos, precisamente a colaborar y cooperar para tener una educación mejor, una educación también eh, centrada en los valores cristianos y precisamente que pueda ayudarnos a contribuir a esta cultura cristiana. Así es, y al momento de que el arzobispo firma este pacto, pues ya nos unimos como arquidiócesis. A esta lucha por buscar una mejor educación en la que el centro de la educación, así lo dice el pacto, sea el propio estudiante. Así es. Muchas veces vemos, lo, lo hemos visto, que el centro era el maestro y lo que el maestro determinaba. Y el pacto dice que lo que se tiene que atender son las necesidades este, educativas, psicológicas de los estudiantes en un futuro. Y continuamos amigos del Semanario Gaudium y en esta sección queremos hablarles sobre el ciclo del Antiguo Testamento. Seguimos en estos, una vez al mes el Padre Andrés Andrade nos regala artículos que nos ayudan a ir comprendiendo nuestra fe y las sagradas escrituras. En esta ocasión tocó analizar un tema controversial, ¿puede ser controversial Panchote? Sí, puede ser porque, bueno primero que nada por el personaje, el personaje... Eh, si bien es reconocido dentro del pueblo de Israel, es importante pero podemos decirlo que viene a ser un eslabón uh -huh. después de estos grandes personajes como Noé, como Abraham ¿verdad? como el mismo Moisés, Moisés. y entonces precisamente el contexto también pudiera parecer un poquito difícil ¿verdad? Sí. pero ah, no hay que hacer juicios anacrónicos no solamente del Antiguo Testamento sino de, ¿De toda la historia porque hoy en día puede ser muy fácil eh, emitir algún juicio algunas veces hasta muy temerario hacerlo sin conocer un poquito más del contexto de la época así es ¿y de qué personaje estamos hablando? pues de Josué, Así es. el juez Jos, juez, juez sí. católico Josué que lidereó eh, a los israelitas para tomar posesión de la tierra prometida él es el heredero, se le puede decir así de, de los, la misión de Moisés de los patriarcas, o sea, él es el primer juez pero también eh, viene a suceder al último gran patriarca del, del pueblo de Israel. Se les conoce patriarcas porque precisamente, además de tener una, una acción eh, importantísima en el pueblo, pues vienen a ser los generadores de este pueblo donde a la postre nacería Cristo. Así es. ¿Y por qué decimos controversiales? Controversiales porque nuestra fe... ...predicamos que debemos de ser pacifistas... ...debemos negarnos a participar en actos de violencia, por ejemplo... Este, ...y en este, eh, en este artículo se habla sobre las batallas... ...que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar... ...batallas no espirituales, sino militares... ...para hacerse de la tierra prometida... ...en las que hay que remarcar que Dios estaba de su lado ...o así nos lo narra el autor. Así es, precisamente esa es la controversia que, que suscita... Este libro de, de Josué, tanto los libros de los jueces, precisamente establecen esta... Bueno, que hoy en día pues pareciera una, una contradicción respecto a lo que se predica del amor, de la fraternidad, de la caridad. Pero por eso es importante que ustedes lean el artículo que viene en esta edición del semanario para precisamente comprender más ese contexto, esa época y poder tener una opinión más... Eh, más pues más equilibrada al respecto. Así es, entonces yo solo les recomendaría que tengamos cuidado y no debemos ver el pasado con los ojos del presente. ¡Continuamos! ¿Qué tal amigos de Un Café en Gaudium? ¡Continuamos! Y en esta ocasión queremos hablar con ustedes desde esta banca que está bien a gusto, vean nomás. ¡Qué felicidad nos inunda! Vamos a hablar sobre la portada que nos hizo el favor de regalarnos Francisco Macías El Paqui en esta ocasión y tenemos en nuestra portada Pentecostés. Hoy, al día de mañana, celebramos el Pentecostés 2021 y queremos platicarlos y prepararlos para ese gran momento. Primero que nada, ¿qué fue el Pentecostés, Panchote? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pentecostés es la fiesta definitiva que cierra la Pascua. Después de la ascensión del Señor, pasan 10 días y a los 50 después de la resurrección, el Espíritu Santo Desciende sobre los apóstoles, sobre la Santísima Virgen María Es necesario resaltar que muchos teólogos señalan que es Pentecostés uh -huh. eh, la manifestación pública de la iglesia Por ahí ya en un estudio de teología fundamental con el padre Jesús Ponce Que Dios tenía en su gloria nos decía que prácticamente la iglesia nace durante toda la vida ...de Cristo, con esa comunidad okay. de discípulos... Uh -huh. ...sí, ahí comienza la iglesia... ...pero su manifestación pública... ...es en Pentecostés... ...el día de hoy en la noche ustedes van a saber... ...de muchos jóvenes, que sea de su parroquia... ...de adolescentes... ...porque van a vivir la precisamente la vigilia de Pentecostés... Pentecostés ...que así se acostumbra a realizar... ...precisamente para pedir... ...que ese Espíritu Santo... ...se haga presente hoy en día... ...como lo hizo en Pentecostés... ...y es justamente en Pentecostés... ...cuando inicia la labor... Evangelizadora de los Apóstoles, ¿verdad? Así es. Y tú nos cuentas en un artículo que recuerdo muy bien la cara que pusiste cuando te encargué hace una semana que te dije, quiero saber el destino de cada uno de los Apóstoles. Puedes recrearle a nuestros seguidores cuál fue exactamente tu reacción. <risa> es que, es que, mire, <risa> es importante señalar, es importante señalar, que es un campo muy amplio, ¿Ah, sí? muy amplio. <risa> enorme. Sí, enorme. De hecho, de algunos de ellos, por ejemplo, de San Andrés, se tienen muy pocos datos. Solamente se dice que fue a evangelizar hacia Asia, lo que actualmente es hoy, Asia mayor lo que es actualmente Rusia, todos esos países de, de ahora, ¿no? Y, por ejemplo, de Santiago, el May, del Santiago, precisamente también el mayor, se habla de que posiblemente uh -huh. pudo haber evangelizado eh, España. Oh. Entonces, eh, de hecho, también hay que entender otra cosa, que dentro de... Ustedes saben que está la iglesia ortodoxa, sí, la iglesia griega, pues eh, el campo de estudio de los apóstoles, de lo que hicieron cada quien en su vida, aún después de Pentecostés, pues es demasiado amplio. Y no bastarían, yo creo que a lo mejor pues, posiblemente, y aquí te lo voy a, ahora te voy a regresar a ti la tarea, que probablemente para el siguiente año podamos hacer una investigación más amplia de cada uno de los apóstoles, de los 12 Sí, uno cada, cada mes. ¿Qué te parece? Muy bien, pues ustedes lo acaban de escuchar. panchote acaba de arrojar sobre la mesa. El próximo ciclo que vamos a abrir en el 2022, vamos a hablar sobre cada uno de los apóstoles. Serían 12 apóstoles y, bueno, serían 13 apóstoles contando a Judas Iscariote. Así que esta vez no lo puse. Puse a Matías. Sí, sí. Y aquí también otra cosa muy importante. Yo le voy a mandar la información extensa <risa> y él la va a sintetizar. Es que también te topas con eso. Sí. De hecho, en este artículo siempre nos pide entre mil y mil doscientas palabras. palabras. Este artículo salió como de 2800 y eso que se le cortó muchísimo. Sí, es que, bueno, yo creo que hay que decirlo, nuestra fe es muy jugosa, hay sí. historia muchísima. Creo que tal vez una vida no bastaría para leer todos los documentos, cada investigación que se ha hecho. Pero desde aquí, desde el Semanario Gaudium, y yo te lo digo de mi corazoncito, Y estoy seguro que nuestros lectores también te agradecen mucho el esfuerzo. Porque hoy por hoy, en su Semanario Gaudium, podemos saber qué pasó con los apóstoles después de Pentecostés. Así es. Continuamos. Continuamos, amigos, de Un Café en Gaudium. Y desde este monumento creado al Cristo Rey, ¿sí?, Vamos a la sección de Jesús dice, no sin antes recordarles que en esta semana tenemos materiales tanto de la Madre Santísima de la Luz como de Pentecostés para que ustedes ahí los puedan ver desde la comunidad de sus hogares. Vamos pues a lo que Chuy dice, continuamos. Hola amigos de Semanario Gaudium, un gusto dirigirme nuevamente a ustedes. El día de hoy estamos analizando un libro, eh, todos curtidos, escrito y dedicado para su servidor. Esta copia por el escritor José Francisco Alvarado Durán, curtidor, historiador, apasionado de la historia de nuestra ciudad. Tiene un capítulo muy interesante que se llama Las Fiestas del Barrio y Religiosidad del Gremio. En este libro platica sobre eh, lo que es la industria de la curtiduría principalmente, pero es importante este capítulo porque aquí habla, eh, en estos días hemos celebrado la fiesta de Nuestra Madre Santísima de la Luz, y habla precisamente de la relación del gremio curtidor con las peregrinaciones y con la devoción de Nuestra Madre. De hecho hay fotos familiares muy interesantes, ustedes la podrán ver cuando adquieren el libro, que la verdad es una inversión muy interesante, yo lo estoy disfrutando mucho, pero viene una foto de eh, la casa familiar de Francisco en su infancia, donde aparece la imagen peregrina de Nuestra Madre Santísima. Eh, yo les recomiendo mucho leerlo, aquí hay también miren fotos de los estandartes. Hay tradiciones muy identitarias para la ciudad de León, y una de ellas es las peregrinaciones que, has, que se hacen a la catedral cada año. En este caso, pues los curtidores, era tradición que a las 4 de la tarde bajaban el suiz de todas las tenerías y de inmediato se dirigían a la catedral. Una romería donde eh, se unían no solo eran los empleados de las curtidurías, sino los dueños también hacían su estandarte. Era una verdadera competencia para ver qué comitiva iba más en perifollada, más arreglada, eh, con los arreglos florales, y pues bueno, ahorita no se ha podido hacer esto, eh, no solo por la pandemia, sino porque ha venido ya cambiando el modo de, de ser, el modo de expresar la religiosidad de las personas, pero eh, pues ojalá y que puedan disfrutarlo en el libro, y ojalá que próximamente tengamos nuevamente la oportunidad de visitar a nuestra madre y festejarse la fiesta como se debe. Esto fue lo que Chuy dice... Continuamos. Bueno, amigos de Un Café en Gaudium, pues hemos llegado al final. Es muy triste llegar al final. ¿Tú no te sientes triste cada café que llegamos al final? Claro que sí, y muy nostálgico. Porque, Exactamente. Pues ha sido un programa lleno de conocimientos, de aventuras... Uh -huh también del tema culinario, músico, músico eh, cómico musical, entonces ¿cómo, <ríe> musical, tú quieres que, que no sí, terminamos sí. tristes, ¿no? Sí, estamos tan tristes que en este café no los voy a deleitar con un baile como el café pasado, pero no se pierdan el siguiente, tal vez sí habrá baile el siguiente y convenza a Panchote de bailar conmigo pero ahora nos despedimos de San Pedro al Moloyan, estamos ya en camino a regresar a León, ¿por qué camino vamos? Vamos hacia, de la carretera precisamente de San Pedro, hacia el entronque entre San Felipe y Ocampo para eh, pues ya regresar a León eh, Les recuerdo que esta semana salen los especiales de la Madre Santísima de la Luz Así como los de Pentecostés para que estén atentos en este canal Y de alguna manera eh, podamos disfrutar de esos contenidos preparados especialmente para ustedes Así es y antes de despedirnos les recuerdo que síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y también en Spotify. Nos pueden buscar como Un Café en Gaudium y síganos en nuestro canal de YouTube como Semanario Gaudium. Y también no se les olvide que pueden buscar la versión digital de su semanario a través de gaudium.codipacleon.org. Así es, así mismo en tus parroquias se vende el periódico, así como también en los puestos de revistas y de periódicos de la zona centro de León. Si quieres que hagamos este café en tu parroquia, ponnos ahí el comentario de qué parroquia quieres que visitemos y con gusto por ahí nos ponemos de acuerdo para irlos a visitar. Y si les ha gustado este programa, por favor denle like, compartan y regálenos estrella. Hasta luego. Hasta luego.